Fusili con verduras vamos a necesitar champiñones, brócoli y zanahorias en rodajas todo previamente cocido y crema líquida A la pasta ya cocida vamos a agregarle los champiñones, el brócoli, la zanahoria y la crema, incorporamos todo y sazonamos con sal.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 punto com tomen nota